Esto es Lensblur, el único podcast de cine en donde jamás perdimos la fe en las producciones de DC. Jamás. Get ready, lights, camera, action. Esto es Lensblur. Primera vez que me sale oportuno no, esa Raúl. No, no, te vuelves a vez... equivocar, Alex. Sé que quisiste poner aplausos y te salió eso. ¿eh? Sí, claro, Raúl. Oigan, bienvenidos a Lens Blur, el programa en donde vemos las películas a través del lente de nuestras opiniones borrosas. Sí, sí. Eh, hola a Rey González, que ya nos está escuchando, a, a hola, quienes Rey se han conectado. Un saludo. Hola, eh, fue... Miguel. Fue una ¿Qué? frase oportuna esta, eso, Raúl. Así es. Ah, no. ¿Quién no puede estar emocionado ahorita con DC? O sea, un nadie, chiste nadie. oportuno, Mario, esto que quisiste decir? No, no, no. Hoy Mario está conmigo, ya lo dijo. Pues, Desde el domingo está conmigo. Bueno, no sé o qué. sea que Mario no se decepcione de DC, no, no dice nada, nada más nos dice que no le interesa. Ah, es, no, es, es otra cosa. No, bueno. No, no, no, estás otra vez llevando las cosas a otro lugar, Alex. Pero Oigan, bien, eh, estamos esperando a, a, a Miguel, que tuvo un pequeño contratiempo y todavía sí, no se puede conectar, pero en unos momentos más se, se nos unirá. Y pues, sí, justo esta semana, bueno, este fin de semana más bien, se llevó a cabo el DC fandom 2021, este evento anual que tiene eh, DC Comics, para mostrarnos lo que se viene preparando, ya principalmente en cuanto a cine y series, ¿verdad? Ya no, no es tanto como, como enfocado no, en los cómics. ¿De ah, todo? bueno, sí, los cómics no. Sí tratan de llevarlo a todo, o sea, sí hay eh, anuncios de todo. De hecho, por ejemplo, también hubo que Hasbro iba a producir nuevos juguetes de Batman y de otras franquicias. Ah, oh, cool. Eh, pero ya no es el tema principal. Obviamente ya estamos hablando de todo lo que sería la media a través de televisión y cine, ¿no? Pero sí, algunos eventos claro, o sea, de cómics y sí, eso. Un, creo... evento, un evento muy geek. ¿no? Exacto, no, sí, muy geek. Sí. Empezó no. desde un poquito antes de la pandemia y ya se hizo virtual y ya. Así claro, sí no como... y es lo que yo he estado diciendo durante todo este tiempo que llevamos haciendo Lens Blur, ¿no? A nadie le importan los cómics y ya cuando ni siquiera no, bueno. a DC Comics le importan los cómics es cuando eh, sabes sí, que Sí, ¿no? sí hablaron de ellos. <risa> Anunciaron sus nuevas <risa> Los mencionaron. No, no, no. No, fíjate que... Que yo, perdón, Alexa, no. estoy haciendo como un repaso, ¿no? Desde que empecé a seguir un poquito a DC, digo, no soy como muy fan, tan empedernido como tú, Raúl, ¿no? Así como. No, yo tampoco, de, yo tampoco. Este, pero, eh. sí, o sea, no. Haciendo una comparativa de los superhéroes de DC en comparación a los de Marvel, creo que sí me gustan más los de DC. Muy bien, Sin embargo, muy bien. para el universo cinematográfico, nos han quedado a deber todavía. Es que es el sí, tema, es el tema DC tiene la mayor de las ventajas porque tiene a Batman el universo cinematográfico de Marvel completito le hace los mandados a Batman si lo supieran aprovechar Eso sí Pero, pues, la han Pero cagado con Batman desde, no. desde que Christopher Nolan dejó la trilogía del de Caballero de la Noche una épica y gloriosa obra maestra que, que debe ser intocable ya, o sea, to, todos los esfuerzos de DC se han ido para abajo totalmente no, es que tú no estás de acuerdo con el, con el Ben Affleck de como Batman, pero tuvo muy Pues es que Batman no debería ser gordo, es lo que yo digo. Otra vez vamos con eso. Sí, sí, está bien, es gordo. Todos quisimos estar así de gordos. Yo no. Sí, sí, sí. Yo no, dice. Totalmente <risa> bueno, pero, en desacuerdo. ¿qué se anunció? ¿Qué se anunció, Roblo, en el DC? No, ¿qué no se anunció? Por, por... Que, que no se anunció, anunció. Sí, okay, sí, okay. sí. Hubo casi más de 3 millones de personas conectadas en diferentes plataformas. La mayoría de ellas fue a través de YouTube, porque obviamente es un evento completamente gratuito, en cual lo tuvimos en diferentes partes del mundo, algunos con traducciones medio buenas y otras con traducciones lamentables eh, a través de la plataforma. Pero bueno, lo importante era informarse. Y qué mejor que iniciar los, los anuncios ¿no? de todo esto, pues yo creo que con la, la película... O, o por lo menos una película que nos brindó el primer vistazo de lo que sería el multiuniverso dentro del universo de DC. Estoy hablando de The Flash. ¿Ya vieron el sneak peek? porque no lo podemos llamar tráiler, aunque sí parece este tráiler? Es, es lo que yo quería decir, o sea, se sí, sí. me hizo un poco ridícula la introducción que le, vieron a este, que le dieron a este avance de The Flash, porque dicen, pues miren, estamos trabajando todavía en la película, entonces no les podemos dar todavía un tráiler. De hecho, apenas la estamos haciendo, todavía no les podemos dar ni siquiera un teaser. Entonces nada más les vamos a mostrar este vistazo ¿Y el vistazo es como un tráiler completo? Sí, el vistazo sí, sí es un tráiler. ¿no? Eh, pero la verdad es que bien ahí me, me emocionó bastante porque eh, pues aparece la voz en off de Michael Keaton como así que es. sabemos que va a interpretar nuevamente a Batman en esta película. Eh, vemos ahí la silueta de Batman en un momento. Eh, vemos cómo descubren un carro que aunque no se ve, pues podemos inferir que es el clásico Batimóvil de 1989. Así Entonces, así. eso me emocionó mucho. La, realmente... El que la película sea de Flash, el que salga es Ramiller, me viene importando tres pepinos, no me importa Flash, pero me agrada bueno. que vaya a salir Batman, y por eso es que estoy emocionado por esta película. Yo también, y también me da mucha curiosidad, ¿no? Cómo se va a manejar ya dentro de la película este... este... Multiverso, ¿no? Por así decirlo, introduciendo al Batman de, de Michael Keaton, me emociona bastante, ¿no? Este, para ver qué no, con qué no, sorpresa nos va a salir en esta película, pero se viene con todo, totalmente. También me sí, emociona me sí, sí. mucho Flash. Así es. Eh, la historia, pues parece ser que sí va a ser un poquito de lo que conocemos. La historia de Flash, pues todo empezó cuando de niño él también perdió a su mamá en un incidente muy extraño por el cual fue culpado su padre. Por eso nosotros lo vemos en Justice League, ahí en la cárcel. Aunque, bueno, tengo entendido que eso ya no lo podemos contar como canon, pero bueno, la historia sigue siendo la misma. Entonces, de alguna forma, este Flash, este Barry Allen, va a bajar al, al pasado, a tratar de salvar a su mamá seguramente, y desde ahí va a desencadenar una serie de eventos que van a abrir el multiverso dentro de DC. De hecho, no sé si vieron también en el tráiler, sale otro Flash. Eh, de hecho, pinta el, su rayo eh, de, de, como de, de, va, eh, por encima de un batilogo. O sea, que pareciera que este era un traje de, de un Batman y lo usa después este otro Barry Allen. Ah, en eso no me fijé. Ah, no, no. Bueno, en una escena se ve incluso cómo lo, lo, lo está pintando y después hay una escena en donde salen eh, tanto este Barry Allen, bueno, el que nosotros conocemos, el original, como el otro Barry Allen y al ladito de ellos se encuentra la que sería eh, Supergirl de esta, de, de alguno de estos multiversos, ¿no? que también se encuentran ahí. Algo muy sutil que le hicieron porque ya vimos más o menos la apertura del, del multiverso dentro de Marvel también, ¿no? Entonces también pareciera que DC no, ya lo, les di, repito, eh, DC lo tenía pensado desde antes que empezaran con lo de Spider-Man y todo eso. Desde antes que empezaran fin, los rumores. Así. No, ya sabemos ah, que DC no. va, va un pasito atrás de Marvel siempre. <risa> Sí, o sea, sí, la verdad, no. haciendo, haciendo un recuento tantito al pasado, o sea, sí se nota luego, luego en, hablando de universos cinematográficos, después de las películas de Nolan, que bien sabemos que son aparte, en ¿no? Un punto y aparte de cualquier universo de DC, este, pues no, nunca se vio como un guiño, ¿no? Realmente que estuvieran desarrollando algo como en, a gran escala, ¿no? Y, y más bien ahorita, ¿no? Como que están... Encontrando ya su nicho, por fin quiero pensar yo que ya por fin lo van a encontrar y lo van a hacer bien. Este, porque pienso en esta versión de Batman de, de Pattinson, a mí me emociona bastante. O sea, la verdad, este sí, sí me, sí me entusiasma. Ah, mucho. bueno, ya, sí, ya, ya, ya hablamos. Este yo creo que fue el platillo fuerte para, para muchos y extraños, ¿no? Cuando debería de ser el, el, el multiverso resultó ser otra película de Batman, pero wow, el sneak peek que nos. No ah, espérate, ahorita, reciben, ahorita ¿no? pasamos de la de Batman, pero yo sí quiero Exacto. comentar sobre Flash, que se me hace raro que no haya habido película, alguna película de Flash antes, ¿no? O sea, entre, en estas dos décadas que han, que han habido muchas películas de superhéroes que no hayan hecho una de Flash todavía, me sorprende. Debo decir que a mí el Flash de Ezra Miller no me gusta, pero eh, pues si ya se, se separan un poco de todo lo que sucedió en Batman vs. Superman, en la Liga de la Justicia, que sabemos que ya en teoría ya no va a ser canon, sí, no. Eh, pues sí me interesa ver cómo lo manejan. Si ya no van a hacer estas escenas hiper en cámara lenta y pues va a ser una historia divertida, me agrada la idea. Aunque siento un poquito triste que ya que finalmente le dan, le dan su lugar a Flash en el cine, eh, pues va, siento yo que el, a lo mejor va a estar opacado por esta presencia de, de Batman, ¿no? Que, sí, sí, que sí. pues des, desde este avance que vimos es él quien lleva como la, la, la narrativa, eh, lo que nos indica que va a tener un papel importante en la película, y sí, pues no sé, como que incluso yo, ¿no? Que te, que, decía, que te decía, estoy emocionado por Batman. Pues yo lo estoy viendo como la película de Batman en la que va a salir Flash, en lugar de al revés, ¿no? Entonces, al revés. siento que un poquito sí le quitaron protagonismo al protagonista ya desde ahorita, pero bueno, a ver, a ver qué pasa. Pero yo creo que hasta cierto punto no está mal, porque digo, a mí sí me convence el, el Flash de Ramiller, este este perfil, ¿no? De, del chavo, ¿no? Que investiga este... Y, y, lo, y lo vimos, lo que vimos ¿no? en, el, el, en la Liga de la Justicia, también este, me convenció. O sea, la verdad, este, como que sí siento que da el perfil para el personaje. Y para efectos de esto que dices, ¿no? de que va, va a ser más protagonista Batman, este pues no lo veo mal, ¿no? Porque pues, pues, pueden puede jugar con esa misma tónica que vimos en la Liga de la Justicia, ¿no? A lo mejor es este, que los dos este, están como muy... Este, ayudándose, ¿no?, para, para efectos de, del desarrollo de la película. este No lo veo mal. Sí, eso no. Pero, a ver, les voy a, yo les voy a preguntar y me encantaría que estuviera lío para también responder esta pregunta. Si saliera Andrew Garfield o si saliera este... Eh, Tobey Maguire... ¿no ¿En Batman? Que... ¿En Flash? No, no, no, en, en, no, en Spider-Man 3, perdón. Sí, sí. <risa> ¿No creen que también nos va a valer tres pepinos que salga Tom Holland? O sea, obviamente van a acaparar todo. pues, pues Ese el mismo, es el ¿no? tema, que todo el mundo, o sea, con todos estos rumores y demás... Siento que ya la expectativa para esa película es que salgan estos dos y Exacto. sea como manejen la película. Toda la película la vamos a estar esperando en qué momento salen. Exacto. Entonces sí, o sea, también creo que esta. aquí. No es tanto que Marvel le haya quitado el protagonismo a Tom Holland desde un inicio. Siento que más bien fuimos todos los que los que estuvimos duro y dale con estos rumores. Y ya ahorita sí, con el tráiler, pues nos confirman un poco. Juegan un poco con nuestros eh, sentimientos, si tú quieres. Pero eh, creo que hasta eso, hasta en eso, Marvel trató de, de, pues de dejarlo hasta como para el último, ¿no? Se, se tardaron mucho en sacar este, este tráiler. Eh, sí. No han sacado todavía otro. Eh, ellos no han querido hablar tanto del tema. Yo creo que justamente para no quitarle como todo el protagonismo a Tom Holland, que es el protagonista de la película. Eh, y en el caso de DC, pues, con bombos y platillos, dijeron desde un principio, sí, ¿no? Va, Michael Keaton regresa a su papel Exactamente. De, de Batman creo que ese es el atractivo de esta película exacto. de Flash para pues el grueso exacto. de las películas que saben que existe esta película de Flash porque tampoco es como que no tampoco es tan hablada no. como Spider-Man 3 para nada no no no eh, creo que creo, creo que también va a estar el, el Batman de Ben Affleck es lo que iba a decir película. exacto esto también va a ser una, una hero party porque lo van a hacer también, estamos, nos están dando otra vez un smash de, de superhéroes y tal vez otra vez medio escondido, ¿no? Porque exactamente como tú dices, no nada más va a ser eh, el flash de, bueno, los dos flash, porque ahora ya sabemos que sí son dos y tal vez salen más, porque va a estar viajando en varios multiversos. Eh, obviamente Keaton, eh, con el Bruce Wayne de Michael Keaton, está Cyril o, o Supergirl, quien es la de Sasha Calle, la, esta actriz, y además, si sí es cierto, va a tener a Ben Affleck, eh, interpretando a Batman, quien el rumor dice que podría ser eh, su última película. Pues ya De alguna forma ya quiere ceder, ¿no? O ya es momento pues tendría de... Tendría que la ser, carta. ¿no? O sea, yo, yo me pregunto, la verdad, ¿para qué? Si, si ya dijeron al, al principio de este año que la Liga de la Justicia y que Batman contra Superman, como que los van a borrar de la existencia, como para rebotear el el universo de DC, pues ya el personaje de Batman ya no tendría por qué salir en ningún lado. No, no, pues es el Batman del universo de No, no, o sea, lo entiendo, pero Mario, o sea, ¿eh? ya ya es la, un, la oportunidad perfecta para deshacernos del Batfleck, del Fatman y, no, bueno, y no, lo que... vuelven a meter. <risa> Hubiera preferido es que, diez veces que estuviera es George que repito, y Val Kilmer. Es el Batman del universo de nuestro Flash principal, obviamente tiene que estar. Pero no, es más, pero no es que ya ese no universo ya no existe, Raúl, este es nuestro Flash principal, ok, Ezra Miller va a ser Flash pero realmente es como si nunca lo hubiéramos visto, realmente no ha salido ah. en ninguna película guiándonos en eso que dijeron de que ya la Liga de la Justicia y Batman contra Superman como que los borran de la existencia, ah. no hemos sí, visto pero... si sí, sí, nos vamos ah, con, claro. como por esa lógica Es, es una no, fantasía pero... ver a dos Batmans en pantalla al mismo tiempo Alex. Sí, pero es que eso fuera eso? Val Kilmer o no, no, no sí, estoy es no es bueno, no, es no. de acuerdo con Raúl en esto porque pa si, o sea, uno tiene que hacer la relación ya vimos a R. Miller interpretando a a Flash, este, de alguna manera, como que tiene que haber una cierta lógica ahí, ¿no? De que sigue metido el Batman de... de pero de... no lo hemos visto, Mario. Los estudios nos dicen que eso nunca pasó. Pues, nunca pasó. Bueno, no pasó eso, pero ya lo conocía desde... No, ¿verdad? No lo con... Bueno, sí, o ya sea, lo sea, tenía. si fuera cierto eso, ¿no de que podemos nada más borrarlo de nuestra memoria, pues, qué padre, ¿no? No, pero fíjate que Manos Steel... No, ¿cuál es? Este, ah, no, es que esta también la quitaron, la de Batman contra Superman. Sí, no, no sí. lo conoce. Pero bueno, es de su propio universo y por eso tiene que salir. Y además sé que no te gusta, Alex, pero hasta ahorita ha sido el mejor Batman. Y te no tiene que dejar, es. ¿no? Por Entonces favor. tenemos a los dos mejores Batmans en pantalla de la historia. Si hubiera por sido eso, Ben Affleck que el verdad. mejor Batman, él es el que saldría en el avance, no no Michael Keaton. No, porque, pues, ¿qué tal que sus... Es más, sus escenas son tan gloriosas que aún no las van a revelar? Es eso. Pero, o ya lo conocemos. ¿no? A lo mejor no encuentran todavía un formato tan grande, ahí va, ahí más va, grande de, de imagen, gordos. donde quepa Ajá. el Batman. Pero bueno, yo sí tengo mis dudas sobre si ¿sí vale, vale la pena hacer comparativas entre los Batmans que ha habido, porque cada uno responde como una manera totalmente diferente, ¿no? De, de la sí son versiones de, distintas, ¿no? de, El Batman de, de, de Michael Keaton, pues sí, como con esta tinta... De, de, de Burton, ¿no? Totalmente Luego el de George Clooney que parecía como Comercial de, de Juguetes, este, que mismo Cristo, <risa> no me lo dijo en su momento Este, y este, este De Ben Affleck, a mí me gusta mucho Cómo interpreta A, a Bruce Wayne, o sea, esa es su faceta de Bruce Wayne Así como el humano, ¿no? La persona, este, siento que lo hace bien Puede ser que sea los mejores este, Bruce Wayne interpretados, ¿no? Pero encarar al personaje de Batman detrás de la máscara y con la capa, este... Siento que ya lo cari caricaturizaron mucho, no sé. Bueno, también es otro inicio. Sí, creo, ¿eh? que, creo que yo estoy con Mario en eso, creo que es un mejor Bruce Wayne que un Batman, aunque o sea, pues no, no que sea necesario o, o útil compararlos pero vaya, creo que sí, creo que sí hay campo para la comparación, o sea, aunque sean diferentes versiones muy, muy distintas cada una pues no me vas a decir que que no se puede comparar al Batman de, de Christian Bale con el de George Clooney. Pues, obviamente, el de Christian Bale es mejor. Sí, ¿no? seguramente. ¿eh? O sea, sí, sí, o sea, sí, sí existe, eh, ¿cómo, bueno, ¿cómo pff, se llama? Espacio para, es la, bueno, para la comparativa. Sí, sí, sí es verdad. <risa> no, Alex, nadie creyó eso. Entonces, bueno, si hablando, hablando en de general, obviamente, eso es un, un, una fantasía hecha realidad para la mayoría de los fans. Pues yo, yo muero por ver a Michael Keaton otra vez como Batman. Fuera de eso, pues ya que hagan lo que quieran. de Todas formas, pues es DC. O sea, bien. hoy hacen una versión, mañana hacen una diferente. qué es lo, Que esa es la otra cosa, ¿no? O sea, por un lado ya tenemos... A, vamos a ver a este nuevo Batman. Más, más bien a este viejo Batman, a estos viejos Batman. Y por el otro, en el mismo evento, nos presentan un nuevo tráiler de una nueva versión de Batman completamente eh, diferente, ¿no? La que hubiera sido el Batman de, de Ben Affleck si él hubiera... Con, Continuado en este plan para hacer estas películas de, de Batman, como que así se llama. Eh, ¿Y cómo vieron, ¿Cómo vieron ese tráiler de, de Batman con no, Robert no, Pattinson? No, ya, ya increíble. Un, ya un vistazo más, más sí, allá de lo que habíamos visto. Este, me gustó mucho, o sea, siendo que tiene uh, su, su propio tinte. Este, muy, muy particular este, este próximo filme de Batman, este me gustó bastante. Siento que Pattinson, a lo mejor muchos lo tienen muy encasillado, ¿no? Con su personaje de Twilight, este, pero pero sí, la verdad es que ya hace mucho se, se alejó de ese tono de personajes y le queda muy bien, siento yo, el, el traje ah, de Batman también. Muy bien. A ver, ahora sí, dilo tú Alex. Antes de que yo llegue a lo mío, dilo que nos dijiste. Yo no fui. La San... Ay, ¿Cómo no? ¿Qué nos dijiste? Parece niño en Halloween o algo así. A ver, a ver, yo, yo quiero aclarar, lo que dice Mario me, me parece muy cierto, o sea, realmente, yo creo que Robert Pattinson ha hecho un muy buen trabajo en salirse de ese encasillamiento que tenía, ¿no?, tanto con Twilight como con su personaje en, en, en Harry Potter, de a lo mejor el chavo adolescente en estas películas de fantasía, que creo que en el de Harry Potter lo hace bastante bien, en el de Twilight, pues, en mi sincera opinión, es, una, es un bueno. podrio de, de okay. saga, como le quieran decir. Eh, creo que lo ha hecho bien, ha, hecho, ha tomado muchos papeles desde entonces y ha tenido una trayectoria buena, o sea, ha hecho buenas películas, incluso a mí me gusta mucho su, su papel en, en Tenet del año pasado eh, Mario lo, lo ha mencionado no en esta de The Lighthouse, que hace un gran papel yo creo que Robert Pattinson sea si sí tuvo como un tropiezo ahí por ahora este ¿cómo se llama? Eh, pues sí se ha logrado redimir ¿no? Ahora, yo personalmente no lo veo como Batman, no, no estoy diciendo que sea un mal actor ni que lo vaya a hacer mal, pero yo viéndolo en el tráiler o viéndolo con el traje puesto, sí siento que parece como si Robin se hubiera puesto el traje de Batman, ¿me explico? Lo veo, lo veo como muy chavo. Ah, de chavo, bueno, es que ya nos dijeron que es un Batman que solo lleva dos años siendo Batman, más, ni siquiera es aún abrazado completamente por ese... Sí, no, o sea, hay partita. que ver como toda la... hay que ver todo el contexto, hay que ver la película, yo... A mí me gustó mucho el trailer, me gustó mucho el primer trailer también. Siento que va a ser una buena película, solamente que, o sea, a simple vista, no, como que no se la creo, no lo veo como Batman. Y miren, afortunadamente ya llegó Miguel, que seguramente podrá apoyarme en esto, Miguel. Bienvenido al programa. Oigan, y también este saludos para Life Mevo, ¿no? Podcast, nos está escribiendo algunos comentarios. saludos. Que nos está el, comentando, que... de hecho, eh, estamos hablando del de, de tráiler de, de Batman que se estrenó el fin de semana. Nos comentan aquí, es solo un tráiler, no porque esté bien significa que la película esté bien, definitivamente. Puede ser que el tráiler esté muy padre y la película sea muy mala. O al sí. revés, ¿no? Luego hay trailers que son engañosos y son muy malos y la película es buena. Pero lo que yo les comentaba, Miguel, es que por más que el tráiler se ve bueno, que la película se ve buena, yo no termino de creer, o sea, no termino de ver a Batman en Robert Pattinson. Robert, lo veo muy chavito. Ay, el trailer, le digo. Eh, A ver, eh, empecemos por... ¿El tráiler está muy bueno? A mí sí me gustó, sí sí me llama mucho la atención. O sea, Se ya buena. eso lo estás dudando. ¿Se ve... Esta, esta, esta escena en la, que, en la que choca el coche del pingüino y sale el batimóvil de entre las llamas me pareció bastante... No, muy... Cuando está deteniendo las balas... O sea, dije no, no, no, ¿qué cena? No bueno, pero ya no. sabemos que Raúl, o sea, si sí le presenten a Batman en el baño, lo va a amar y va a ser como. No, mi escena? super favorito Superman no va no, no, no, no. Mi super favorito buenísima. Superman, mira, Superman. No, no, no. No, mira, yo creo que eh, en algún momento cuando anunciaron a Pattinson aquí platicamos que desde el actor había dudas, ¿no? Pero que los proyectos que ha hecho de los últimos dos años para acá, llámese Lighthouse, llámese Tenet, la verdad es que lo ha he hecho muy bien, entonces yo creo que el actor ya me da un poco más de confianza, o sea, ya, ya desde el actor ya digo, ah, o sea, lo puede hacer bien, efectivamente lo veo un poco chavo, pero fíjate que tras la máscara se ve muy bien la mandíbula. O sea, como que sí, sí le da la mandíbula de Batman, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso fue un buen factor para elegirlo. Y no sé, o sea, como que a Robert Pattinson yo le doy el voto de confianza. No sé si la película va a estar buena. Coincido en que el tráiler está bueno, o sea, sí se ve emocionante, se ve interesante. No se ve un tráiler así como que digas, ¡ay, no me enseñó nada! Pues no, o sea, la verdad es que sí está atractivo. Pero, uh, es DC, entonces... ¿Qué significa eso? Pues, pues, ese es el DC viejo. Pues, ¿qué dice? Ah, el DC viejo, el de hace pues medio sí. año. <risa> sí. ¿DC viejo el, viejo, el del Snyder Cut? O sea. Eso es, es que es bueno es este bueno. Sí, sí, sí. yo, yo, hablando de universo de DC, a mí me gustaría mucho más que se fueran por la línea de, de lo que ya crearon con The Joker y este, este Batman. Evidentemente no va a pasar, o sea, sabemos que se van a ir más por la, esta línea que ya intentaron este, hacer como las bases, ¿no? Sancar las bases desde lo que vimos en, en el Snyder Cut. Este, pero a mí, sí, por, por lo mismo, sí espero bastante esta película claro, de Batman. Pues claro, o Eso sea, lo hemos dicho, lo hemos dicho. Bien. O sea, cuando, cuando no intentan estar emulando a Marvel, cosas así, cuando hacen un, proye un proyecto en solitario de uno de sus personajes, lo han hecho bien, ¿no? Joker, súper bien. Eh, y esta película de Batman, yo veo que se, o sea, se ve bien. A mí sí me, sí me intriga cómo, cómo personificaron a este pingüino de Colin con Colin Farrell, este... Que, que, por ejemplo, cuando salió el hecho de que Colin Farrell iba a ser el pingüino, nos quedamos como de... ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, como que tampoco cuadraba mucho, ¿no? El cast. Y sigue sin parecerse, ¿eh? Yo, si, si, si no me dicen que es él, no... Pero coincide, no, pero hay... pero coincide con lo que dice Raúl, que es una... Eh, o sea, como como la película del Joker, una visión diferente, una propuesta diferente. Exacto, exacto. Este eh... Matt Reeves se, sirvió en el, en, se fue más al lado gangster del pingüino que del monstruo, ¿no? ...que vimos sí, eh, no sé. en, en los noventas. Los sí, sí, o sea, si queremos ver al pingüino de los noventas todo deforme... ...y con, con piel color hielo, pues... Sí, no, sí, sí. Yo, yo creo que aquí Matt Reeves eh, nos va a retratar un Batman... ...y a sus personajes allegados mucho más realista, mucho más humano, no sé... ...pero pues es lo mismo que trataron de hacer con, con fatman ¿no? Y al final de cuentas salió mal, entonces... No, salió muy bien. Tiene elementos para... Darle un voto de confianza, pero tampoco tanto, ¿sabes? O sea, tampoco es como que ciegamente diga va a ser bueno. ¿sabes? A ver, ustedes dicen... Sí, no, ciegamente Suices... no. Ciegamente no, lo no, dicen? ¿Suicide? Ah, bueno, dilo, dilo. No. Bueno, Perdón, yo voy a decir, no, del de Escuadrón Suicida es, es cine de autor. Obviamente también de Batman se ve inmediatamente que es Ah, ¿de cuál, depende de, de cuál hables, depende de cuál hables, el Escuadrón Suicida, no, no, no, la de este de, año que estuvo de, buena de o la de hace cuatro no, no, años que no, no, estuvo malísima. Golly. No, no, no, el de Gon, está hablando, ese sí es tal cual cine de autor, eso es lo que debería de hacer DC, y parece que lo está haciendo, lo entendió, está de Matt Reeves, de Batman también. Claro, pero que es independientes, o sea, no tratar de conjuntar todos los personajes ¿Por qué no? como lo está haciendo Matt De Joker entra Porque perfecto. Porque ahí es donde la empiezan a regar. No, ahorita no, ya no. Esa sería bueno, antes, que antes que de que pases a ese, punto, a ese punto que quieres de tocar de, de ver, Joker digo, y demás... Solamente que yo, yo quiero decir lo que decía Miguel, eh, ciegamente no, o sea, yo no, no estoy ya convencido de que va a ser una buena película, solamente sí me emociona, sí siento que puede estar buena. Eh, no me gusta, o sea, como les digo, hasta el momento yo no veo a Robert Pattinson como Batman, a lo mejor ni siquiera es él, a lo mejor es como el traje que le pusieron o la máscara, la veo como rara, no sé. Eh, puede, puede ir también por ahí mi escepticismo. Andy Serkis, como Alfred, también como que me cuesta Increíble. un poco de trabajo. Porque... ¿Por qué? No, o sea, no, o sea, no, espérame. Es que Andy Serkis, un gran, la... un gran actor y todo. mi mi ¿Cómo se llama? Estoy predispuesto a pensar en Alfred como el viejito Bonachón y, y Andy Serkis es como este viejo todo grandote y rudo por eso me no sé por eso me hace cortocircuito no quiero decir no quiere decir que vaya a estar mal nada más quiero decir que no, a, pero, en este punto todavía no estoy convencido no pero aprovechando esto que comentas este, hay, hay una virtud que sí, yo sí la encuentro a DC, este, cuando menos yo sí se la encuentro es que como que nos sacan de ese chip ¿no? a lo mejor de lo que ya estamos acostumbrados a ver desde los noventas no desde un, un tipo de Alfred no este el, el viejito este eh, personificado de esa manera pero no de alguna manera como que buscan este, esta especie de reinvención y también estéticamente digo ahorita pensando un, un poquito en Marvel este, siento que DC este se atreve a, a ensuciar, así como estéticamente hablando, ¿no? Desde, desde el color de, la, de las películas y así, como que claro, esa virtud claro. se las doy. Sí. Prueba como diferentes pero, pero, gamas. Puede ser, pero puede ser contraproducente, ¿eh? O sea, bueno, primero que nada, hola Sonia, gracias, ya ando por aquí. Eh, o sea, puede ser contraproducente... Porque lo que, lo que dice Raúl, el ejemplo que pone Raúl de, de Suicide Squad, que no es cine de autor, realmente no es no, cine de, de autor. No, no es cine de autor, de, de, del género es cine de autor. Del autor del cómic. No, no, no, pero, del cómic no, de con. Pero bueno, eh, o sea, en el ejemplo que pones tú, Raúl, de, de, de Suicide Squad, la, pre, la, la versión previa era una vara muy baja. Entonces, realmente, cualquier riesgo que se tomara y se hiciera bien iba a ser mejor. Pero en el caso de Batman es al revés. El concepto que Alex tiene de Alfred, o el que la gran mayoría tiene de Alfred, de es el de el de este viejito Bonachón y demás, porque es el que vimos en las películas de Nolan, ¿sabes? Bueno, o sea, sí. Y, y, sí. y también el que hemos visto en algunos cómics y demás, que no, no se involucra tanto y solo es un mayordomo que está su, como su segundo padre, digamos. ¿no? Claro, claro. Entonces, la vara está muy alta, porque esa fue una gran interpretación y ha habido grandes Alfreds y demás. Y en este caso, el, el, el innovar con una nueva visión y una nueva versión, tanto del pingüino como de Alfred, como del mismo Batman, puede ser contraproducente. Porque puede que lo hagan muy bien o puede que lo hagan muy mal, como lo hicieron con Batfleck, como lo hicieron con el Snyder Cut, con Justice League, y entonces salga una basura. Por eso sí es importante. O puede que lo hagan Además bien, pero sea. la gente no se lo tome tan bien. Es que ya, por favor, sean objetivos por una. Por ah, Raúl, una tú no vas a venir a de decir ya. que sea objetivo, por o favor. Sea, quítense, quítense su opinión y ya pónganlo en lugar donde es. Ni siquiera yo lo. Este puse es un en programa de opiniones, ya. ¿de qué me estás hablando? Pero yo estoy bueno, dando eso, argumentos. No, argumentos. O sea, yo estoy dando argumentos no, a no. objetivos. Eso no son objetivos, ¿no? Ahí están todos. A ver, no, no, no. Espera, ustedes, espera. espera. Aquí sí quisiera yo o sea, intervenir un poco. O sea, decir que tomar un riesgo puede salir bien o puede salir mal, me parece que es objetivo. Algo sí, no sí objetivo, objetivo. Me, parece de, me parece decir, ah, sí, genial, es Andy Serkis, ya todo va a estar bien, maravilloso, <risa> nada más porque sí, eso no es objetivo. Pero no es por eso, eso no estoy, no, yo lo estoy diciendo es que esto estamos viendo desde el de Gotham, no habíamos visto otro Alfred joven, como Alfred joven, se ve muy bien Andy Serkis, es un actorazo o no. O no, no, se bien. Ah, no, o sea, no Lo único que dije es que me hacía un poco de cortocircuito Porque no es la, la visión que tengo de Alfred No estoy diciendo que vaya es que a estar al mal al viejito porque no está viejito Igual el de Batman no, es, no está grande Yo, no es, bo, no es bo, pues, O sea, ¿qué más objetivo quieres que decir que tanto Robert Pattinson como Andy Serkis como Colin Farrell son grandes actores y se les da el voto de confianza. Yo ah, no, de eso sí, eso A sí. Robert Pattinson yo le doy el voto de confianza porque me gustó lo que hizo en Lighthouse, porque me gustó lo que hizo en Tenet, porque últimamente ha, ha mostrado muchos eh, dotes actorales que no le habíamos visto antes, ha, ha mostrado una madurez actor. Yo soy como objetivo, Y, y, y yo, uh, o sea, yo le doy el voto de confianza a Robert Pattinson. Yo no he dicho en ningún momento que la película vaya a estar mala. Yo estoy diciendo que esta visión de, de hacer algo diferente, algo como tú le llamas de autor, por decirle, llamarle es que de alguna forma... Es que esa es la definición de autor, de no tener límites. Esa es cine de autor. Que el mismo, no, pero que no tener mangian. límites no. puede ser contraproducente. Si le das No, toda no, no sí, Ajá. Alguien no que tener no es el verdadero externos? autor. O o sea, sea, no tener sí, sí, sí, o sea, externo, entiendo el concepto que, que, que, tú, que tú manejas, Raúl, y por eso me refiero. Si le vamos a llamar cine de autor, ok, vamos a llamarle cine de autor. El hacer cine de autor con una película de Suicide Squad es poco arriesgado porque la vara está muy baja. El hacerlo con una película de Batman es muy arriesgado porque la vara está muy alta. Entonces puede salir mal, es lo que yo Sí, lo entiendo, diciendo. lo entiendo. Creo que eso es también lo que hizo Nolan. Nolan tuvo que hacerlo como cine de autor porque se no. empezaba a recibir cosas, oye, y se aparece aquí magia. Claro, no la arriesgó espantado. y le salió Exacto, bien. Se arriesgó. Puede ¿No salir bien ahorita. está pasando? No, pues tan solo la de The Joker, ¿no? La esta de Joaquín Phoenix, les digo en su momento. Yo creo que más de uno quizá dudó, ¿no? Porque la vara estaba muy alta después de ver el Joker de Es verdad, de es verdad. Player, de, de, sí. ver un, uno al nivel o incluso todavía más arriba era difícil, la verdad. Y lo Ahora, hizo DC, entonces sí. ¿de dónde salen a? Es DC. Si lo he hecho bien, ganó, uno o sea, pues, No, pero no te enojes, pues es que, pues es que lo, así lo, lo hizo DC porque lo hace bien cuando quiere, cuando ah, no, ah, pues claro. hace la mujer desde... maravilla 1984, hace la Liga de la Justicia de 2017, ah, sí. hace la Liga de la Justicia de 2021, hay que, hay, hay, que decir también, hay que decir también que desde el tráiler se ve el estilo, ¿no? O sea, sí. si ustedes ven los tráilers de Batman Inicia, Batman Dark Knight y Dark Knight Rises, se nota como el estilo, ¿no? Así como como épico, como con la canción de Simmer acá, o sea, como, como, como un estilo más... Como quererle dar un realismo, ¿no? Sí. Yo, lo, yo iba a decir un estilo más heroico, pero sí también realista. Y, por ejemplo, en el tráiler de Justice League o de Snyder Cut o de Wonder Woman, se ve algo más fantasioso el tráiler, o sea, el estilo me refiero, no estoy diciendo la película, el estilo... Y yo les preguntaría qué les pareció el estilo de esta, eh, esta tráiler de Batman, porque yo lo sentí un estilo como más, uh, ¿cómo decirlo?, moderno, como, o sea, no sé, como un estilo con la canción rock, desde el teaser, ¿no? ¿Te acuerdas que el teaser traía una canción como... Como sí, más de Nirvana, movida. el remake de Nirvana sí, sí, sí. El remake yo lo vi como Nirvana. mucho más como, como callejero, ¿no? Como... Ándale, como callejero modernón, como. O sea, no y parece no una película sé... de superhéroes. Le tira, no... le tira más a una película. Bueno, sin saber bien exactamente cómo voy a estar. Sí, sí, sí me llevó así como a. Una película a lo mejor como de terror, algo así como más. Sí, es, es como lo que quería sucio. llegar a hace ratito cuando le decía que ensuciar como estéticamente, ¿no? Este, en este tráiler que vimos de Batman, este siento que va por ahí, ¿no? O sea, a lo mejor este en, en, ese, en ese ensuciar estéticamente va a tener como su sello, ¿no? Esta película, siento yo. En, sí, varios, en varios factores. El Batimóvil se ve cañón, me gustó y a, mucho. Habrá sí, quien también. no le guste, ¿eh? Desde ahorita se los digo, va a haber alguien. Desde ahorita se sí, lo digo, Raúl, duda. va a haber alguien sí, sí, sí. que va a salir y va a decir, ¡ay, cómo hicieron a Batman callejero y con esa canción! Sí, no, no. ¿Alguien? Y ese alguien se va a llamar Raúl. Ay, no, no, no. no, no, no, no, no. Yo les diría, lean Year One de Batman y ahí les van a explicar por qué. Porque esas No, no pero este, no, bueno. No, mi voto de confianza va para Matt Reeves, el director. Es muy buen director, ha hecho cosas muy buenas. Entonces yo ahí sí. por ahí, por ese lado, creo que sí puede salir algo. Sí, recordemos algo un tal que no solo eso, ese estilo que le dio a, a la guerra del Planeta de los Simios, o a su versión de esta, uh -huh. bueno, de la precuela, ¿no? Más bien del Planeta de los Simios. Esa versión que también le da, justamente, como tú dices, vemos a los monos, pero dentro de su hábitat, ¿no? O sea, vemos esa lo que significa ser un mono y cómo se prepara en su forma de pensar, es la verdad, es un genio para manejar esa clase de, de historias de, de redención, no de cómo César, el, el, el protagonista, acaba convirtiéndose justamente en, en ese líder, pues, absolutista, ¿no? Llevándolos a su propia raza una guerra, o sea, como de muy, de muy poco se fue a mucho, a mucho, ¿no? A eso me refiero. Tal vez por eso Mark también está pensando en no solamente hacer esto, sino, por ejemplo, él va a estar a cargo de la serie también que va a salir del pingüino, no sé si sepan, bueno, se confirmó una, una serie del, de del cargo pingüino? de HB, de este pingüino. ¿Y, ¿Y va a ser Colin Farrell? Sí, Colin Farrell igual, y ah, va a ser una bien, serie, eso suena el bien. Productor. Y suena también una serie de la Selena Kyle que vimos aquí. Oh, de, ella, ella fue, para, que, para que veas, no me convenció mucho. Como que, ¿sabes? Eh, o sea, obviamente sale como tres segundos en el trailer, tampoco es que, como que vimos demasiado, pero no, no no no no me convenció mucho, no por ella, sino porque ¿Por siento que están haciendo esto de poner demasiados personajes al mismo tiempo. No, ¿no? Pues sabemos no que ella y Batman. No, sabemos que el, el villano principal va a ser el acertijo, vimos por ahí al pingüino, sí. vemos a Batman, y ya estamos viendo también a Catwoman, no sé, como que siento que están juntando yo creo que a esa, muchos. Yo creo que eso está bien, ¿sabes? Porque ya nos cansamos, y me refiero en general, no solo en DC, me refiero en general, de ver historias de origen, ya... Ya, ya, o sea, ya sabemos el origen de Selina sí. Kyle, del pingüino, sí, sí. del acertijo, de Batman, del Joker, de Iron Man, de Thor, de... Ya, ya, o sea, ya nos cansamos de ver historias de origen, que aparte normalmente son malas, ¿sabes? O sea, como que siempre la primera, la, la, la, la historia de origen, o sea, la, la primera película de una saga de un superhéroe, que es la, la película de origen, normalmente sí. nos queda de ver, ¿no? Porque justamente... Uh -huh. Faltan personajes, a ver ver no más el inicio. ¿Cuál no? A mí, por ejemplo, Iron Man, que lo mencioné ahorita, la primera ah, bueno, es la sí. mejor. No, pero Bad, la trilogía de Dark Knight, Batman pero, Begins no es la mejor, pero está a la altura de las otras dos, buenísima, buenísima. Sí, sí, pero, sí, sí, pero, sí. Pero, pero, o sea, por ejemplo, Aquaman, aunque es buena, o sea, a mí, me, a mí me entretuvo, me gustó. Hubo quien a quien no le gustó, quien dijo, ah... Bueno, pero es que también ya habíamos visto Thor y Aquaman es todo en el agua, entonces. No, Thor 1 queda de ver, eh, Thor es Doctor, Doctor, Strange 1, Doctor Strange 1 queda de ver, o sea, a eso es lo que me refiero, ¿no? Y inclusive, tú dices que no, pero a mí Batman inicia, está 20 peldaños por debajo de Dark Knight y Dark Knight Rises, para no, mí. No, para nada. Pero bueno. Eh, o sea, lo que voy es que ya nos cansamos de ver historias de origen, si nos van a dar una película de Batman nueva, con un nuevo Batman, me agrada esta idea de mostrarnos directamente a Batman ya con Catwoman, con el acertijo, con el pingüino, y saltarnos esta parte de mataron a sus padres y se convirtió y entrenó y... ¿sabes? Es que deja de lado todas que... las demás películas de superhéroe. El, historias de origen de Batman, es así la hemos visto un millón de veces, incluso sí. la vimos en la película de Joker, que ahí, siento que ese, ese fue el único error de la película sí, o sea por eso no digo, ahí que la volver vi. a ver a los papás de Batman ese niño asesinado. es el de Robert Pattinson, entonces ya está ahí no se preocupen eso no es cierto no, se pues, Hola, o sea, que no, no que no lo junten Raúl muy buen producto sí. el de Joker, este se ve como que va a ser un buen producto, no hay necesidad de combinarlos y querer juntar no? todo pues ya. Para que ya tiene, tenemos Óscares por todos lados. Bueno, mira, es que, que ahí, por ejemplo, yo sí te diría que yo estoy en medio. O sea, mmm, sí me gustaría a la larga que se convirtiera en un universo, ¿sabes? A mí algo que siempre me ha gustado de las películas, y esto lo digo en general, es que estén bien conectadas. Volver al futuro es una de mis sagas favoritas porque están bien conectadas, inclusive se grabaron al mismo tiempo. Eh, Piratas del Caribe es una de mis sagas favoritas porque están bien conectadas. Cosas que pasan en la 1 terminan repercutiendo en la 3, en la 4, por más que la 4 sea mala o lo que quieran. Entonces, a mí sí me gusta esto de que se creen universos y se termine conectando todo orgánicamente. Entonces, si a mí me dices que en la película del Joker el niño era Robert Pattinson y a la postre terminan conectándose de una manera orgánica y bien. No me molestaría, pero insisto, que, que no sea forzado. O sea, eso de querer conectar todo a fuerza tampoco, ¿sabes? O sea, no, no como Justice fuerza? League, sí, como Justice por... League, o sea, Justice yo creo League que... se juntan todos a la fuerza. Yo creo que debemos ver ambas cosas. Este, incluso este estilo que vimos en el avance de, de, de Batman, no se ve parecido al estilo que vemos en Joker. O sea, ¿cómo no? Es por idéntico. Ahí, no, Ay, no, no, es idéntico. ¿De dónde, ¿De dónde es idéntico, Raúl? O sea, Joker tiene el filtro azul y Batman tiene un poquito más rojo, pero aún así son casi sí, la misma. Y nada más tipo por el filtro, cuadres. no, o sea, la verdad. No, o sea, no, no, no, no. Yo siento ver, que Joker ver, lo quisieron hacer muchísimo a... más eh, basado en, en, en el mundo real. O sea, un o sea, es, Joker es algo que, que podría pasar. ¿Me explico? Ok, Batman. De no? Batman se ve, se ve con un tom, tono de realismo y demás, pero pues sí. sigue, sigue siendo. ...Batman sigue siendo superhéroe, sigue siendo el batimóvil volando... ...Batman saliendo de entre las llamas... Ah, o sea, estás ...y diciendo eso, que eso ese no ese es el Joker tipo de cosa que quisieron Batman. hacer con Joker... ...con Joker quisieron realmente salirse mucho de lo que pasa... ...en, en, en historietas y, y en películas de superhéroes... ...y hacerlo mucho más centrado en la realidad... ...y yo siento que no va tan por ahí la película de, de Batman... Ah, ...no siento que no? sea el ...sí, o gran, sea, no, ¿eh? justo, o sea, partamos, partamos por ahí... ...y, y, y no, no puede haber cosa más objetiva que la declaración del director y del actor... ...el director de Joker dijo... Esta película no fue pensada como una película de superhéroes ni como una película de cómics. Fue pensada como un drama de una persona esquizofrénicamente loca que pues, le pusieron el nombre de Joker. Pero realmente esa película pudo no haberse llamado Joker, pudo haberse llamado. Este, el ahí, guerrero Arthur. de las montañas risueño. Pudo, <ríe> pudo haberse llamado <ríe> Arthur, el, el rey. payaso transformado. El Risas. Y, y este. Y, y hubiera sido igual de buena, ¿sabes? O sea, sin llamarse Joker. En cambio, Batman, obviamente, pues, de, de, desde el primer momento es, es Batman, ¿no? ¿no? Es una película de, de cómics. Entonces, yo no creo que sean idénticas, ni mucho menos. Sí, o sea, pu puede parecerse el tono, ¿no? Estáticamente hablando, más agresivo, ¿no? A como solemos estar acostumbrados a ver las películas de, de superhéroes, este... Tanto de yo que esta no sé, o sea, te habrá que ver la película, pero a lo mejor estéticamente puede ser que el color te, te invite, ¿no? Como un tono más agresivo, ¿no? Para ver a, el retrato de los personajes. Usted, yo también pienso, ¿no? A lo mejor este, los directores, pues no todo depende de ellos, ¿no? O sea, quizá eh, a la larga algún productor diga, no, pues vamos, queremos continuar con esta liga, se lo proponemos a... Con esta línea, perdón, se lo proponemos a los ejecutivos de Easy y lo toman o lo dejan. Este, y pues, siempre queda abierto, ¿no? Siempre hay alguien que puede tomar. así, Nos agarramos de Joker, de todo, de todo este, ¿Cómo se llama el.? Día? Pues ya, ya está la 2, ¿no? Ahí viene la 2. Sí, y la señora, sí, o, sea, sí. o sea, yo no dudo por un segundo que suceda. Que sí, la, que sí las conecten. Lo que digo es que siento que no sería la mejor decisión desde el punto de vista estrictamente eh, creativo y artístico, ¿no? En cuestión de dineros, pues ya ahí es pues, otra cosa. No, no, no. A ver, Alexia, dinos, ¿qué trauma tienes tú con las que, que conecten las películas? ¿Por qué no te gusta? ¿Por ah, qué no, cerrando? no es que no me guste. Es que, como dice Miguel, las que están bien conectadas, pues está, está bueno, padre. pero Pero estás dando por pero sí, que no lo van a hacer pero... No, no, no estoy dando por hecho, pero de lo que veo, de lo que alcanzo a ver en estos avances de The Batman y de lo que vi en la película de Joker, no parece que sean un estilo similar. Sí las dos se ven más realistas, más violentas, si tú quieres, pero eso no quiere decir que tengan un estilo parecido. Bueno, y o que, lo que, y que pretendan dicho. Y sí. que pretendan las mismas cosas. Incluso por claro. eso yo digo que lo que sobra en la película de Joker... Es la muerte de los papás de Batman, porque no era necesario. Sí, ah, sí no. vemos la conexión ahí, sí vemos a un Bruce Wayne y demás. No era necesario llevarlo tan a ese punto que todos ya hemos visto. Es que es lo mismo que te dicen, se llama Joker, obviamente tenía que ponerse escena. No se llama ja, ja, Jaime la No, película. no, no, por eso te digo. Si <risa> sí vemos, sí, ¿no? sí vemos la <risa> conexión, si sí vemos la conexión, porque aparece Bruce Wayne, aparece Thomas Wayne, pues sí, pero no era es necesario ver, ver tanto. Entonces yo digo No, no, no, o sea, yo, yo, yo, lo, yo te, te repito lo que, lo que dije hace rato, o sea, a mí esa escena no me molesta y al contrario, si orgánicamente después me dices que de ahí se desencadena, está bien, o sea, yo creo que Raúl tiene razón, o sea, al final de cuentas se llama Joker y, y tenía que haber ciertos, eh, pues, conexiones, porque al final de cuentas, si no, la película se hubiera llamado <risa> Arthur Jaime. el payaso chistoso, ah, bueno. ¿no? O el transformado, entonces, sí, pero fíjate que ahorita dijiste algo interesante yo creo que si hay algo que, que DC no ha sabido aprovechar al 100% y sería un puntazo o sea sería un golazo si lo aprovecharan bien o sea cuando tú piensas en batman tú no piensas en un este superhéroe buena onda en un superhéroe que si tu mamá se llama igual te perdona la vida no Sí, si tú no, piensas no. en Batman, tú piensas en un badass que rompe madres. Y si tú, y la piensas, venganza, en el, si tú piensas en el Joker, tú piensas en un, en un verdadero trastornado, violador, este, loco, que ahogó a una persona en ácido. Entonces, yo creo que si, si hay una manera de que DC se diferencie de Marvel y que muchos fans lo han pedido, es que realmente aprovechen este esta violencia y este realismo que Marvel no tiene. Marvel es fantasioso totalmente, es friendly, es para niños, es, es Disney ⁇ plus si, si DC se quiere diferenciar, y por ejemplo en el tráiler tenemos esta escena donde se ve a Batman golpeando algo, ¿no? Que no se alcanza a ver qué es, pero se ve que le está... No, hasta, un tipo, ese lo vemos la mesa porque está frustrado, ¿no? No, porque hasta, hasta, hasta Catwoman está, está al lado y tiene cara como de... Bueno, no, no, no, en, en eso lo, bien, lo, bien, bien, es lo, lo viejo, viejo. Cuando agarra fregadazos a un tipo, ¿te acuerdas? En el primer truce. Ajá, tricer. sí, sí. Entonces, este, esta violencia y este realismo, por ejemplo, el, el, el Batimóvil, yo algo que, que siempre dije que no me gustó de la saga de Nolan y de la saga de. de bueno, de las películas de, de Justice League y demás, es que el Batimóvil parecía un tanque de guerra, que pues eso no pasaba desapercibido en ningún lado. Y este Batimóvil más Mustang, más este muscle car, me gustó, ¿sabes? O sea, si sí es algo que... Tampoco pasa desapercibido, pero es algo que, que podría construir un millonario en su baticueva secreta sin necesitar de piratear al ejército de los Estados Unidos de alguna manera, ¿sabes? <risas> no sé, o sea, como que este, este tipo de detalles me dan para dar un voto de confianza a la película. Sí, sí, sí. Chulada, chulada. Yo lo, que, lo único que te digo, Raúl, es que para, para juntar diferentes películas, para conectarlas, ok, está bien, pero que se casen entonces con una versión. Que no tengan una versión de Batman saliendo aquí, otra en The Flash, otra en otro lado y así. O sea, que se casen con hablaron Ya hablaron, se llama, ¿Ya, ya ¿Y hablaron? de las conecten. Sí, ya, ya. ya, pero, ya hablamos ¿qué de, quieres del avance decir? De, pero tu opinión, de The Flash, pero... No, bueno, favor, es que a... ahorita, ahorita dice Alex que, que lo conecten bien y que se decidan por un universo... Bueno, pues se supone que The Flash va a ser el, ahora sí que el flashpoint, el, el punto de inflexión donde van a arreglar las cosas, ¿no? Se van a decidir por un universo y se van a ir por ese camino. Pues tú dirías, pero pues, no, si, no. si vemos que, que regresan al Batman de Ben Affleck. Que en teoría ya habían borrado de la existencia Porque según esto borraron Justice League Y borraron Batman contra Superman Pues como que no queda muy claro ¿no? Pero que lo regresen no quiere decir que se vayan a ir por esa línea o sea, no. en el, A ver, resuélvame una duda En el tráiler de Flash hay una escena Donde le dice Ezra Miller a alguien este Dice So you are in eh, A le dice ah, A Malcolm Keaton, a... bueno, al Batman Bueno, es, es, eso eh... creen ustedes No, saben no eso por qué sabemos porque, es... porque está hablando con él, es su voz Mm, solamente es que tú diferencias mar, la sí. voz de Michael Keaton ay, Cualquiera Realmente, que haya visto una película de Michael, Michael Keaton, Keaton, no, ay, Michael, no, Keaton Michael Keaton no sale Michael Keaton no sale en el tráiler Michael Keaton no sale en <pirana>. el tráiler Es su <risa> voz la que su habla su en el tráiler Por Dios No lo sabemos Claro ay, que tú, no sabemos, escucha no lo clarito sabemos. Es o sea, Si tú escuchas un tráiler con mi voz ¿No vas a identificarla? No, si no te veo hablando No, No, pues qué, oído Tan poco entrenado bueno, a ti te escucho cada semana, Michael Quito. No, seguramente... No, pero te... has visto sus películas O sea, ok, a lo mejor no, no has visto tantas películas de él, o no, o no muy recientemente y por eso no lo identificaste, pero eso no quiere decir que no sea identificable, a es ver, clarito que es su voz. Sa sale no su, sale en el bueno. tráiler como tal. Sale, pero no se le ve la cara, ¿de quién, de quién crees que son los picos así? No de, de, sale, final, pues no lo sé No sale, Michael sale de bueno, y voz, solo ve unos La picos. voz que escuchas es con la que está hablando Ezra Miller y por eso se sobreentiende. Más bien, o sea sean honestos se digan que Queremos creer que es Michael Keaton. No, pero no, no, no, no lo quiero sabemos. creer. Sé es que Keaton. es él porque es su voz. Ojalá sí, y no, sea, muy ojalá muy y no sea para, para que el, el día que salga que no sea yo llegaría a decirles. pues no va a salir ese día porque si sí te... si ya dijeron que va a salir Michael Keaton ya son ah no puede salir día. pero yo no lo vi en el tráiler oh, pero lo Dios. escuchaste que no te das no cuenta es otra cosa no lo sé no porque sí, no te diste pero cuenta bueno, bueno, yo bueno, sí me, lo sé me están, me, me bueno, se bueno, están desviando de lo que yo iba a decir que era que en esta escena <ríe> es que donde sale piensas, es Ram Miller bueno. y dice you are in hay dos tipos al lado de él que también son Flash no no no no no son dos uno es o el otro Flash supongo que el del Flash del universo del de Michael Keaton porque él incluso tiene bordado el, el rayo sobre. O sea, son aspecto. otros dos flash. Así. No, y la otra es esta Sasha Calle, como esta como esta Supergirl, Sidel. La otra es Supergirl. Si lo ves bien, ahí se le ve la S abajito. Ah, ok. Bueno, ese es Supergirl. No, lo voy a checar, pero. Bueno, esa era una duda mía. Y a lo que iba es que eh, si sale otro flash, que bueno, me está diciendo Raúl que sí, si uno es otro flash. Sí, hay otro más, sí. Puede salir Bad Fleck con. Sin, con tranquilamente, y, y no lo veo mal, que salga, que ayude, o lo que quieras, y después regresa a su universo, o se pierda, y se, se vayan por la línea de Ramírez. No, de ya, hecho el rumor, hay lo que le decía Alex, el rumor dice que ya, que tal vez es la última película de Ben Affleck como Batman. O sea, ¿lo o sea, van a matar a, o le a, van a hacer algo a, para que ya...? A, a, a lo que me refiero le es Le van que, a dar diabetes. Que efectivamente pueden... Eh, pueden darnos un muy buen crossover, porque al final de cuentas, eh, por ejemplo, a Raúl, si le gusta Batfleck, entonces... Eh, pues supongo que a Raúl le podría gustar ese crossover, esa, esa aparición, pues sí. y a varios fans, eh, o tal vez a un 1% de los fans, pero este podrían ah, darnos esa, esa aparición, ese cameo, y de todos modos no irse por esa línea, ¿sabes? Y es ¿Siento? válido. Dentro de la opinión general de los fans de Marvel, esta es una fantasía hecha realidad, ver a los dos mejores Batman de la pantalla no grande. No creo que los fans de Marvel tengan esa fantasía, sinceramente. Perdóname, de DC, de DC, perdón, perdón. DC. Bueno, los dos mejores Batman no, exag no exageremos. pero ¿qué ibas no sé a de, decir, eh, Mario? No eh, yo, yo, yo digo que veas otra vez la de Batman, este lío para ubicar bien la... la <risa> exacto, la a, a, exacto, <risa> Mike. ahí se yo la creo que. Narrando. Yo creo que primero ver, vería la serie de Luis Miguel antes que volver a ver Bertman. Esa no la narrame poquito, pero sí te la recomiendo definitivamente. No no no vayas a tanto, por favor. Pero sí, es lo que tú dijeras, que el, el Duende Verde no salió porque nunca salió William Defoe en la de Spider-Man, en el trailer de Spider-Man. Pues es su voz, es lo mismo. Y tú lo aseguraste, ya estabas hasta oh, contento. Se es que le estoy sí, volteando, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, es un buen punto porque efectivamente ahí sí reconocí la voz de William Defoe. Es verdad. Pero pues bueno. es que no, yo no vi a Michael Keaton y no reconozco Pero su, es su voz, que para mí mira. no salió. No tenemos por qué mentirte, es su voz. Bueno, es más, eh, ¿anunciaron algo más? ¿Algo más sí, interesante sí, sí. además de Batman y Flash? Sí, no, muchísimas cosas. Shazam. A mí, bueno, a mí Shazam no, no, no. Sí me... Bueno, no me emociona Pero sí me interesa porque a mí la 1 sí me gustó sí la, sí, la 1, 1 fue uno. buena, fue de las Vamos pocas Vamos a cosas tener buenas Black caso, Adam y Shazam Fury of Gods que se va a ir hasta el 2023 Pero hubo otra que yo no me esperaba O que no esperaba que la anunciaran ya tan rápido Y más para, para película de para película Pues de total queremos eh, que va a ser una serie, es Batgirl esta serie de Batgirl, que se anunció desde hace tiempo, parece ser que se iba a seguir las aventuras de Bárbara Gordon dentro de este universo que están ya generando con, con este Robert Pattinson. Y va a ser una película como tal, o sea, la vamos a poder ver en la pantalla. Esto lo digo porque sonaba, pero para serie de HBO Max. Pero va directo a HBO Max, ¿no? Eh, creo que sí va que a directo a HBO Max. Max ¿sí? Sí, sí, es verdad, creo que sí va directo a HBO Max. O sea, va a ser una es película verdad, para verdad. televisión. Así es, película para televisión junto, con Blue Beetle también. ¿Aún sí. Hay, la... Ahí, por ejemplo, el voto de confianza es al, al contrario, es un voto de desconfianza. Yo ubico a Leslie Grace, la actriz que va a interpretar a Batgirl, como cantante de reggaetón. Nunca la he visto actuar, entonces... No, pues ahí sí yo tampoco. Ahí sí, no, no, no. Pero no, bueno, tampoco. Pues, a, a, mí, ¿no? a mí me gusta que vayan a hacer algo de Batichica porque creo que no le han hecho justicia en el cine y en la televisión. Recordemos que, bueno, la vimos como Alicia, con Alicia Silverstone en Batman y Robin, que no, sí, bueno, no, fue una gran, no fue un gran momento. Eh, la vimos también eh, ya como una Bárbara Gordon más grande en Birds of Prey, que era una serie que, que tenía una buena idea, pero al final no, no, no terminó siendo sí, no. tan buena. Entonces sí, no. creo que a mí, a mí me gusta el hecho de que le vayan a a dar su momento a Batichica, pues habrá que ver, ¿no? Yo tampoco yo tampoco he visto nada de... Eh, con, con Tendremos esta actriz, otra en eh... Titanes, que también está, está bien, nomás que ya, ya, ya está en silla, sí ruedas. Entonces también ya, ya que... lo vimos en su época de Batgirl. También considero justo que le den su, su espacio en la pantalla sí. de Batgirls. Este, a mí me encantaba, la verdad, la de Alicia Silverstone, Este sí me gustaba mucho. Exacto. Y a ver, Alex, una que, que bueno, que este tiene que ver, porque es el, el mero creador de la serie de los 90 de Batman. Batman... Kate Crusader, eh, además que también es este, producida por JJ Abrams. ¿Esta no, no te... ¿No viste ningún trailer o no te llamó la sí, atención? Sí, no, de hecho, bueno, no lo vi, no. No lo vi en, el, en, el, en el Disc Fandom, pero sí había visto el anuncio y sí me emocionó justamente porque es, es de los creadores, ¿no? De, de Batman, la serie sí. animada, se ve buena, sí, sí se me antoja, aunque con el pequeño asterisco de que a mí las series animadas luego me, me empieza a dar flojera y no las termino de ver. Pero... <risa> Pero este, sí se me antoja, se ve, se ve muy buena. Me encantaría que, por ejemplo, Mark Hamill hiciera algo así y demás, cosa que sí, creo exacto. que no va a pasar. Eh, no, pero, no, eh, sí, sí, sí. no pues es que según tengo entendido, Mark Hamill dijo así como que, ya fui Luke Skywalker otra vez, ya no vuelvo a ser el guasón. No, al contrario, pues salió hace poquito en la, la última animada ¿Eh? de DC, la de un Jones. Bueno, eso, de eso tú sabes más que yo, porque, porque no, según no, no, yo, él, el... no fue, él no fue, por ejemplo, en la de Killing Joke y esas cosas. Sí, eh, no, el Killing Joke sí fue él, el que lo tomó después fue la otra que hicieron, que no, no no fue él. No sé por qué hay que rollos se traen, pero Mark Hamill está más que dispuesta. Acuérdate, le encanta ser villano, le encanta interpretar a villanos. Eso es bueno, pues estaría bien. O sea, esa se ve, esa se ve buena. Sí. sí, se me antoja. Va a estar a cargo también de Matt Reeves. O sea, que también estaría ahí inmiscuido. Y James Tucker, quien es el, el, el original, ¿no? De esta serie noventera. Estaría ambientada en, mil, el, en los 1940. O sea, que sería de los, del primer Batman o el primero que vimos en los cómics. Entonces, pues, a ver qué tal, ¿no? Y con esa misma animación. Sí, y con esa misma animación. Miedo, miedo me da. Las miedo sí. me da que Matt Reeves está involucrado en muchas cosas, y no vaya a ser un fiasco, porque si Batman, de Batman es mala, Bat Reeves va a estar involucrado en muchas ver, cosas después. ¿Qué tal que es el nuevo Kevin Feige de DC? No, esto, oja, ojalá, pero miedo me da, que ya le están dando mucho protagonismo en muchas cosas, y si va, de Batman sale mala, después cómo se lo quitan de encima. Porque bueno, ya no pues pues dice nada, no pasó nada, la borramos de la existencia, nunca, nunca sucedió. Es DC tiene el guantelete del infinito. ¡Ja, <risa> ¿Qué? ¿Qué dijiste, Mario? Es, buen director. ¿Sí? Sí, es muy no, buen director. sí, es muy buen director. No, sí, es muy buen director. Es bueno, okay. sí, sí, sí. Pero sí, pues sí, hay sí, buenos directores sí, sí, sí. que de repente la, la riegan. Exacto. ¿Les importó les interesó el avance de Peacemaker, de su serie o no? No, la neta no. No, no sé ¿No? ni qué es Raúl, así que no. No, Peacemaker, el que viste en Suicide Squad, el, el, el personaje de John Cena. Ah, claro, claro, el del excusado en la cabeza, no. <ríe> de la excusa de la cabeza. O sea, bueno, Suicide Squad fue buena, siendo... fue chistosa, pero ya sacarle no. más jugo imposible. No. Siendo no, sincero, no. siendo sincero, la verdad, yo creo que sí podrían sacarle más jugo a Suicide Squad si me dieras una serie de Harley Quinn con Idris Elba ah, no. y, y Ratcatcher y tal vez hasta el Hombre Confetti. Bueno, ahí va, Me ahí interesaría una serie de Suicide Squad como tal. Sí, pero sí. la verdad es que el personaje de John Cena fue... De lo poco que no me gustó de la película. Me cayó ah, mal. Cañón. No, qué me, mal. Eh. Me, me cayó mal. Se me hizo como demasiado falso. Mal actuado. No sé. O sea, verdad... No, no. No, no, de no los me favoritos. No me emociona mucho seguirlo viendo. y menos en Generalmente canciones. lo que a Miguel no le gustó es de lo que fue favorito de Raúl. Entonces... Sí, sí, sí. No, o sea, bueno, fue favorito tanto, no nada más para mí, sino para los fans. Le digo, normal, yo estoy conectado con la verdad, así les pongo. No, bueno, o, o sea, por algo le van a hacer una serie, ¿no? no sí, sí, sí, luego está... lo ¿no? y además está también a cargo de, de este James Gunn, o sea, que también tiene ese sello, por lo menos de lo que vimos, ¿no? Ahí dentro de, de esta película del escuadrón suicida, entonces okay. eso pues ya le tiene que dar, ¿no? Y bueno, Catwoman Haunted, que va a ser una serie igual a animada. De que va a, tener, va a tomar lugar también dentro del universo de Robert Pattinson, porque vamos a ver Ya, Raúl, algo ahí. interesante. Sí, eso está bueno, eso está bueno. <risa> pues eso fue Flash y Batman, ya, seamos sinceros. Flash y Batman. No, no también, bueno, bueno, bueno, anunciaron Wonder Woman 3. Así es, va, Wonder, Wonder Woman con 3. Con ah, pero sorprendió, me sorprendió, me sorprendió que quisieran hacer la 3 después del fiasco que fue la 2. Ay, sí, no, no. Ojalá, sí, yo ojalá y con la misma directora. Es que ahí sí digamos que le fue bien, pero en cuanto a de que sí, le, todo lo que es esta, estas cuestiones sociales, ¿no? De la discriminación, ahí quedó Fiendo muy que, bien DC. Uh, Sí quedó muy bien, pero le afectó a la película, ¿sabes? Sí, le afectó muchísimo. Sí, le sí. afectó a la película porque se nota demasiado como en la 1 Patty Jenkins trata como de, de ser objetiva, básicamente, de, de ser objetiva y dirigir a Wonder Woman... Y en la 2 trata de usar a Wonder Woman para dar un mensaje eh, sí, ya, me ya social, muy a fuerza, ¿no? muy a fuerza. entonces eh, yo creo que eso le afectó un poco a la 2, pero bueno, pues fue en, monetariamente fue un éxito, entonces ojalá y, y Patty Jenkins le dé, le dé un buen cierre a la trilogía, ¿no? Sí, exacto, Ahora, también se dice, ¿no? Sería ya la última con esta Gal Gadot también. Sí, cerraría, ¿no? cerraría el ciclo seguramente, aunque, aunque es muy probable... Yo creo que a Galga 2 la van a firmar para futuros proyectos. Quizá ya no otra película en solitario, pero que siga apareciendo. Pues sí, eh, sí, sí. sí, es que sí, es que sí siguen sí, con para este mantener la línea Así es. De... Multiverso sí. raro. Bueno, y le comentaba a Alex justo antes de empezar, pues que también, eh, obviamente, Aquaman de lo, and The Lost Kingdom, lo que más llamó la atención es que le valió tres pepinos a, a Warner y a DC, que lo de Amber Heard, ¿no? La siguieron manteniendo y órale, ahí, ahí, ahí se queda como Mera, bueno, que eso, ya, eso ya estaba confirmado, eso ya estaba confirmado. Sí, sí. pero, pero co esperamos los fans que sí, esas peticiones que en algún programa. O sea, si cometió un crimen, que la metan en la cárcel y si no, que la dejen trabajar y que la quiera ver quien la quiera ver y ya. Sí, claro por mí más encantado, es muy buena no, ver, aparte, sí. o sea, sí, a mí sí me gustó como Mera, yo la verdad es que... Sí, o sea, mientras, pues es, es totalmente aparte, ¿no? Sí, claro. Eh, sí. Eh, supongo que Aquaman de los Kingdoms será lo mismo... Será como el Dark World de actero de Aquaman. <risa> Así que esperemos que no decepcione. Ah, bueno. Y creo, y creo que fue todo, ¿no? Lo, que, lo, lo interesante de este, de o sea, este ¿qué disifando les de disipando, Exacto. ¿Qué, les ¿Qué es lo que más les gustó a ustedes? ¿Qué esperan que de la De Batman, Batman acaparó, esperan? ¿no? Creímos todos que iba a ser que, de Flash, pero no, de Batman acabaron todo. De Batman, ¿no? Sí, es como que el sí, es sí, sí. más fuerte en este momento, para, para ver con, con, con qué se van a ir, ¿no? A mí... No es yo que ya, no, ya está muy cercana. ¿no? Sí me gustaría que abrieran un universo a partir de, de este Batman, este habrá que ver este, en qué línea se van, pero sí me entusiasma mucho. Pues primero que la película esté buena, Mario, antes de... Yo creo que sí va a estar buena. Yo, yo espero que sí. Es obvio. Para que vean lo, lo eh, importante de no estar compartiendo noticias eh, falsas o sacarlas de contexto, hace creo que cinco o seis días estábamos todos llorando porque Michael Caine decía que se retiraba de la actuación Resulta que nunca dijo eso, que no se retira, ya tuvo que salir a aclarar, no, no me retiro de la actuación, solamente eh, dijo que sería, su, que, que hablaba de su última película como la última película que hizo, no la última película que iba a hacer, Exacto. solamente pues para dar esa aclaración, ¿no? Exacto. Entonces Michael Kane no se retira de la actuación. No, no, no. Correcto. Sí, wow, yo... propio representante a sí, desmentir eso. ¿no? Es como una muestra, ¿no? De que, como que mucha gente ya se deja llevar por encabezados. y Pero no, no solo. O sea, bueno, a mí me sorprende, sí. por eso dije, wow, porque no solo gente, o sea, yo vi medios especializados sí, el... que dieron la noticia. Sí. No, no solamente ¿sabes? la dieron, ya estaban haciendo tops de películas favoritas, o sea, ya le estaban haciendo sí, eso, su despedida. Es que ¿no? es lo que pasa siempre, ¿no? O sea, di dice un comentario y si un solo medio lo medio saca de contexto o lo pone incompleto. Ya de ahí se agarra todo el mundo claro. y entonces se esparce, se esparce una noticia que a lo mejor no Exacto. era. Exacto. Aquí la culpa fue del que escuchó y malinterpretó. O sea, aquí sí viene la... No, la, bueno, de, yo, de le, yo, yo no. le echaría la culpa a los periodistas que publicaron la noticia sin investigar, ¿sabes? Sí, ah, y lo sí, vi sí, en otro medio, lo publico, Chinga, eso No, Esto. o sea, pero por eso, si yo no le ¿Dónde quedó te el digo, periodismo? Ah, por eso, pero si yo... Exacto, pero si yo te digo es que esta es mi última película y tú ya estás en chinga haciendo y yo, y yo no acabo de decirte del año... Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues desde el reportero, ¿no? Sí, bueno, desde es, es la fuente, claro, cosa? claro. Exactamente, pero qué bueno que no lo hace a sus 88 años y que siga actuando por piedad. Tiene que salir de Alfred, del universo de, de Christian Bale, que también va a salir en The Flash, seguramente. No, bueno. <risa> <que> sí, <risa> Vamos, Raúl, no. <risa> me encanta, me encanta como Alex ya tenía preparado el sonido sí, porque sabía que exacto. Raúl iba a decir algo. ya, no, ya, ya sabía preferido. que iba para allá. Ya, ya practicaste el timing. Alex. Exacto, mira, sí. Jeremy Irons. <risa> Jeremy Irons, este Michael Cage. Ay, Jeremy Irons Andy es muy Serkis. mala, Alfred. Muy mala, Alfred. qué están Alfred. hablando? Es buenísimo. Muy mala, ¿no? Alfred. También vamos a tener a los tres Alfred. Está buenísimo. Ver a Jeremy Irons como Alfred sería como ver a, no sé. Yo no, no, no, no. sí, creo que Jeremy Irons ah. si no se presta por este tipo Hagan de... Hagan lo que quieran con sus universos, lo que quieran, pero <ríe> la trilogía del Caballero de la Noche. no. Raúl, Raúl está así, literalmente así. De pedir a Halle Berry como Catwoman también. Sí, no, ya, nada más falta, ¿no? Y a la, y, a, y no me cae bien, pero Anne Hathaway también, ya, de una vez. Inge su madre. Sí, sí, sí. Y es más, hasta la, hasta el Alfred de la de Val Kilmer y todas esas. No, ese señor, yo creo que ya, ¿verdad? Ya no, Michael Michael Box ya, ya se murió. Ya se ¿sí, sí, sí, sí. murió. Bueno, ahí está. Este, Tenía como 90 años en los 90 sí, sí, sí, sí. años. <risa> <risa> eh, Oigan, Aparentemente, eh, yo ven que se va a estrenar próximamente eh, Eternals. Sí, sí. Eh, Chloe Sao, la directora, tomó inspiración de, eh, su, de, de algunos directores, entre ellos Christopher Nolan, Stanley Kubrick y, y sí, Dionisio o sea, Villanueva, claro. mejor conocido como Dennis Villeneuve. Eh, <risa> Dionisio, dices y, y pues aparentemente no le. No, no lo sabemos si se le, si sí. le salió bien, ¿no? Porque no. no, no, es, no. Estábamos viendo que las primeras críticas, críticas ¿no? de la premier Así no fueron tan favorables. Es. Así es. Eh, eh, bueno, el, el día de ayer fue ya la, la premier uh, a nivel mundial, ¿no? Obviamente ya estará llegando a cada sala respectivamente. Nosotros la tenemos aquí el 4 de noviembre, pero sí las primeras interpretaciones, o por lo menos de críticas, es que parece ser que sí está totalmente alejado del, del, del estilo Marvel, y eso parece ser que no está quedando muy bien. Recordemos sí, es que, que a ella y, le gustan los entonces, panoramas. Eh, todo, ¿no? Digo, yo, yo soy mucho más, este seguidor como de, de ese tipo de cine no como más claro este, claro barlento, más lento más sí pero, pero sí también entiendo sí. esta parte de que estamos hablando de una franquicia de masas no que jala masas para, para ir al cine a ver las películas entonces este creo que escogieron mal a quién le iban exacto. a exacto este si se no, quejaron no, de no. lo de Ben Affleck ahora imagínense en una película de Marvel ver sí. una caminata en caballo de cuatro horas en la nieve no sé ¿eh? yo yo voy a voy a dar una opinión polémica a y polémica en el sentido de que yo hace un par de semanas dije que no confiaba mucho en Chloe precisamente por su estilo, que no se me hacía un estilo como una película de Marvel, pero hace rato dije que ya estamos cansados de estas películas de origen que todos son iguales, y eh, yo creo que si una película se presta para cambiar el estilo, es Eternals, por el hecho de que es una raza diferente, con estos trajes luminosos y armas luminosas y, ¿sabes? O sea, no, no es el típico superhéroe de la Tierra con un traje y ya, sino se ven como semidioses, por llamarlo de alguna forma. Sí. Eh, en el tráiler vemos esta escena donde se ve como su nave en un risco y que se ve una nave así como muy geométrica y un paisaje muy típico de Cloisado. Y no sé, como que siento que si uno se presta... O sea, si un proyecto se presta para eso es Eternals, entonces creo que, si bien no me gusta el estilo de Chloe Zhao, sí me llama la atención ver una película diferente de Marvel, algo, algo nuevo. Como en su momento lo dije con Shang-Chi, que a mí Shang-Chi, cuando la estaba viendo, yo dije, ah, caray, esto, esto es diferente a Marvel, esto no es Marvel. Siento que estoy viendo más... Esto es una... Mulan. <risa> ¿Siento <en> Mulan. <risa> Siento que estoy viendo más una película china, ajá, como la... de como las películas de este clásicas de este director chino, en algunos momentos me recordó a esas películas chinas, entonces yo dije, ah, caray, ah. Esto, es, esto es un poco diferente a lo que Marvel nos tiene acostumbrados, y, y, y creo que sí me agrada la idea de que Eternal sea así, ¿sabes? Sí. Algo diferente. Oye, oye, pero es verdad, Alex, eh, eh, eh, Shang-Chi es más Mulan que Mulan en live action, es verdad. No <risas> la verdad es, eso, bueno. es más Mulan <risas> que Mulan. Pero sí, sí, a sí. ti entonces sí, te, sí se te antoja Eternal, ¿no, Mario? ¿O bueno, okay. Pues sí, eh, digo, se me da curiosidad. ¿no? Eh, no, bueno. <risa> sí, es? no. Su emoción salió a flote. Se sí, sí me da curiosidad, o sea, sí, como ver ver cuál fue el resultado con este estilo diferente, ¿no? A cómo nos ha acostumbrado Marvel, ¿no? Fíjate no que Okay. Dinos, dinos, dinos. Con que Eternals no se me haga Eterna, pues todo está bien. <risa> no, Raúl dijo <risa> algo en el... En, Raúl nos dijo algo en el WhatsApp ayer, creo, que dijo... En fue, el backstage. Que dijo, backstage. Que dijo sí. no, es que no la van a entender o algo así, dijo. Y, ¿Qué? Y, y, y, tú nos no, dijiste no, no. que cuando, cuando no, estábamos platicando yo de dije, lo... no entienden luego muchas personas ese estilo de más casual, Por eso no la más... van a entender. A sí, eso, sí, bueno, sí. Sí. Y, y creo que tiene razón, ¿sabes? O sea... La gente que diga, ah, es que esto no es Marvel, es que es que quiere ver la típica película de Thor y, y pues, no. Sí, exacto. O sea, no está entendiendo que es sí, diferente. No. Sí, aquí no. Vámonos a, a recomendaciones antes de que Miguel vuelva a decir que Raúl tiene razón. <risa> <risa> Esa es la, la frase prodigia del programa. Recomendaciones. O sea, Les flores es el único podcast en donde tener la razón es lo más, es lo más horrible que te puede pasar, al parecer. No, voy a no creo que esa experiencia no. nunca la has tenido, Roberto. No, no, no. no <risa> <Sí>. yo, yo. <risa> más bien, es el único podcast donde coincidir con Raúl arde. Tema, <risa> lastima. No, bueno. Oye, Raúl, voy a ponerle de Rey el, el tonito este del... Ah, el, te lo paso. De, te lo paso. Eh. Para <risa> todos los que nos escuchen que lo quieran, igual. Sí. sus correos y se los... Voy. Bueno, ¿qué nos vas a recomendar, Raúl? Uh, no, no, no. Yo les voy a recomendar la película del de momento de terror que está en las salas de cine. Ahora sí es para que vayan al cine. Ya no se preocupen por el COVID si ya están vacunados. Ya todo está en orden. Y además, bueno, por menos las cadenas de Cinépolis están teni siguen teniendo... Por pues favor, buenas nos medidas, ¿no? Halloween. No lo hagas. Sí, sí, sí. No lo es, hagas. No lo hagas. Es, es, <risa> La, ter la segunda película de este reinicio de saga, que ya será el tercer <risa> la universo. La segunda de película Mayer. de este tercer reinicio de esta saga sí, de 25 es películas. Que, es que también es un universo de Michael Myers y ya lleva tres universos. Este ya es el último universo, el tercero. Claro, eh, el último, hasta dentro de 15 años, que otra vez haya un cuarto un mes. No, no, no, ahora sí John Carpenter está decidido a acabar con su Raúl, personaje. por favor. Yo creo que no ha sabido cómo hacerlo. Bueno, si los ¿Cuántas veces hemos visto la, el regreso de Halloween y, y otra bien. vez que se acaba? Bueno, está bien, pero tal vez es la última vez que vemos al creador original o al que llevó a cabo esta saga, John Carpenter. Eh, además, que también es un compositor, y hizo también la clásica. Eh, el clásico soundtrack de esta, de esta pues, ya será generacional, ¿no? De esta saga generacional, sí, sí, sí. Entonces, Halloween Kills sí, es donde más mata, eso sí les puedo decir. Y la historia, yo creo que aquí se va a una historia, una forma muy personal que nunca eh, antes habíamos visto al personaje de Michael Myers y todo su entorno. Entonces, sí, si quieren ver un buen slasher, la verdad, sí, para slashers muy pocos me, me llaman a mí la atención. No soy muy fan de este tipo de, de solo matazón porque sí, pero aquí tiene muy buena historia. Entonces, está muy épica, sobre todo el inicio, no, no se van a quedar boquiabiertos. Fíjate que, fíjate que yo tengo mis dudas, porque precisamente mi recomendación también es Halloween, pero sí, sí, la, sí. la original la primera, ¿no? La de 1978, la pueden encontrar en Netflix. Sí, en Netflix están las tres primeras, ¿no? Sí, sí. Y tengo mi duda porque... Pues ya hemos visto, ¿no? Muy, con muchas franquicias, ¿no? Que cuando dan este como de, de parte 2, parte 3. Parte, cuando llegan a la película 17. Eh, parte 5.1 <risa> y etcétera. Este, pierden el camino, ¿sabes? O sea, yo vi sí, sí, sí. Y, la original de Halloween. Este, que por cierto, tiene una secuencia inicial impresionante. Sí, sí, sí muy buena. Sí, sí, sí. ¿no? este, experimental hasta cierto punto. Este. Eh, los Slashers ¿no? Que yo tampoco soy muy fan, este, pero la vi, esto nunca la había visto y me gustó bastante. ¿eh? O sea, es como muy un terror muy sutil, ¿no? Este como novedoso para ese momento. Exactamente. Sí, que es más el acecho ¿no? De todo, sí. todo esto. Pero no, digo, yo que siempre está cargo de John Carpenter, va. Dinoslo. Yo siempre que escucho el nombre Michael Myers, inmediatamente pienso en Mike Myers en Austin Powers. Oh, eh. por Dios. Entonces, no, Alex. No, no, pues no, no me nada cuesta que trabajo. Ponte, eh, ponte Bueno, entonces ya, ya, ya lo escucharon, ¿no? Vean Halloween 1 y Halloween 85, y a ver cuál, cuál les parece mejor. No, Yo les Halloween. voy a recomendar una película que se llama The Guilty, el culpable, que está en, en, en Netflix. Y eh, es una película interesante, es de este tipo de películas en las que durante toda la película ves solo al mismo personaje eh, en la misma locación. Es una película con Jake Gyllenhaal. Eh, que se trata de un operador, bueno, es un policía que eh, estuvo en problemas y entonces ahorita lo tienen de operador de la, las líneas telefónicas del 911 y le llega una llamada este, en la, y pues tiene que ayudar a esta persona a salir de la emergencia que está teniendo, no quiero darles muchos spoilers, pero entonces lo que está interesante de la película es que todo lo que sucede realmente no lo estás viendo, solo estás viéndolo a él hablar por teléfono y todo te lo imaginas y entonces... Durante hora y media de película, eh, te mantiene como al borde de tu asiento. Realmente es una de esas películas que si sí, toda la película estás prestando atención, porque eh, todo el tiempo te estás imaginando cosas. Está buena, a mí me gustó bastante. No soy fan eh, necesariamente de Jake Gyllenhaal, no, no es un actor que me encante ver en pantalla, pero la película sí, claro. sí me gustó bastante eh, y sí la recomiendo. Es que Jake Gyllenhaal bueno, era como bueno, más como de comedia, ¿no? También. Es que era como más de serio? comedia no, y era... no, es como que hace películas no, muy no. alternativas, ¿no? Pues eso tiene sí, que hacer, hace yo lo único más no. como de fanfarrón de comedia. Yo lo único más que así. que ver Don, Arco, Alex. Sí. La, sí, Don la, ya, la, la intenté pues, ver contigo, Mario, y pues este es de esas veces que digo, ya nunca no, le voy a hacer caso a Mario de cuando me quiera no, enseñar una película. Hay, no, hay una donde él sale reportando <ríe> casos estos de, roja, de nota roja, Ay, ¿Cómo se llama? Nightcrawler, algo así la... No, no, no, no, no, no, esa está no, la verdad es que tiene Muy buenas películas, la verdad es que Sus películas me gustan mucho Él, o sea, Su presencia como que me, me, me desespera un poco, no sé por qué Pero realmente sus películas son muy buenas O sea, no, Creo que no me ha tocado ver una mala De, de Jake Gyllenhaal, o sea, ahorita lo decía de broma Tony Darko está muy buena, no es mi tipo de película Pero no, o sea, no la considero mala para nada eh, y, y realmente no sí. recuerdo una mala película de Jake Gyllenhaal, nada más a mí no me no, no sé por qué no me encanta, pero esta pues, sí la recomiendo, eh, la verdad está buena no, sí, pero esto sí lo digo Alex, porque sí conozco a varios ¿no? Es el único, como cuatro amigos les cae mal ¿por qué? sí, no sé, como la, que, la que su cara algo tiene pues, pues tiene cara de mamoncín, ¿no? pero hasta ahí pues algo, no sé ¿No? Eh, pero bueno, eh, eso, sería, eso sería todo por hoy eh, muchas gracias por escucharnos y obviamente nos escuchamos aquí la próxima semana Gracias por escucharnos Cuídense sí. mucho Tiene 6-3 la recomendación de Adolfo